Sigue el tirillafloje afloje de Alesap, aquí ya entró a participar también Rusia, porque viene una gran preocupación, no tanto porque Rusia esté untado ahí, sino porque a Rusia no le conviene que saquen a Maduro. Y no olvidemos que esto huele maluco, y donde a lo extraditen para Estados Unidos, y dentro de poco que van a extraditar al Pollo Carvajal, aquí se va a destapar la olla podrida y el primero al primero que le van a echar mano es a Nicolás Maduro porque si ya tiene orden de captura por narcotráfico pues sencillamente aquí sería le tocaría esconderse debajo de la tierra así como hizo en su momento Saddam Hussein que le tocó por ahí en un sótano y allá fueron y lo encontraron porque si bien miramos, nosotros obviamente lo vemos a simple vista, como cuando uno ve el mar así por encima. De que sabemos que han robado, que se robaron las arcas de la nación, que están, mejor dicho, que todo lo que cogen lo vuelven una nada. Y que el pueblo está en la miseria y que ellos están llenos de dinero que ya no son ni ricos ni millonarios, sino multimillonarios. Y que viven como reyes, como princesas, morcho. dicho. Haciendo ochas y panochas como dice el, el dicho coloquial Pero lo que sí se sabe es que dentro de lo que se está O sea las marrullerías que se están haciendo desde adentro Alexa tiene el 80% de esa información Y por eso es la gana de Estados Unidos llevarse a Alexa. Aparte de que ya le descubrieron un lavado de dólares por más de 350 millones Y obviamente el intercambio de las cajas clave Bueno todo, todos esos sobornos Todas esas fantochadas que hicieron Para robarse en tanto dinero Porque ese es mucho, mucho, mucho dinero A grosso modo lo que se ve por encimita Son miles y miles de millones de dólares ¿Cómo será lo que no se, no se justificó? Que puede ser el doble o el triple No se logra entender cuál es la capacidad O qué es lo que pretenden estos señores Porque para qué tanto dinero Mejor dicho, pueden hacerlo el gato Morirse y volver a resucitar siete veces Como dice, las siete vidas del gato para gastarse en todo ese dinero Aquí se están valiendo de lo que sea Para evitar la extradición El pasado 8 de septiembre La extradición de Alex Naim Sam Morán, La caja de Pandora del chavismo En ese momento El palacio de Miraflores tembló O sea, cuando se enteraron de que Iba a ser extraditado Que ya habían aprobado la extradición Temblaron los muros de Miraflores Pero antes los invito A que se suscriban a nuestro canal le den like Activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios y los invitamos a que nos sigan viendo todos los días, nos sigan compartiendo si están de acuerdo o no están de acuerdo, cuál es la opinión de ustedes, porque gracias a ustedes nosotros nos seguimos manteniendo aquí, dando la noticia fresca, minuto a minuto de lo que está pasando. Se suponía que era la última estancia que separaba al mágicamente próspero empresario colombiano que presta sus servicios y su nombre a Nicolás Maduro, pero al parecer la extradición sigue inminente. Si vemos, este hombre es el que más protege el régimen de Nicolás Maduro para impedir que su escala definitiva en los Estados Unidos se convierta en una declaración explosiva y definitiva sobre los túneles más oscuros del chavismo lo han convertido como en un dios por eso la detención de Zap en la isla africana el 12 de junio del 2020, lo tratan como si fuera uno de aquellos santos súbitos del cristianismo que son elevados a los altares celestiales lo quieren ver como hacer ver como una víctima como un mártir, o sea de llegar a pasarle algo pues Morcho ya no sería Ale Zap sino el día de Sanales, SAP, o el día San SAP. Una vez detenido, de manera automática, recibió ciudadanía, pasaporte y carnet diplomático venezolano instantáneamente que lo hacen ver como embajador del país caribeño. ¡Ojo! Y todos gritaban, con voz gritaban, con voz de júbilo: ¡Caracas obra milagros! ¡Ojo! Porque cuánta gente está esperando un papel, un documento, una residencia, una estabilidad en Venezuela. Y pasan los días, los meses, los años y no pasa nada. Pero aquí Caracas sobró un milagro. De la noche a la mañana detienen a este señor, lo detienen y automáticamente recibe la ciudadanía, el pasaporte, el carnet diplomático venezolano. Entonces todo el mundo gritaba con júbilo. Caracas obra milagros. Cuando estaba desesperado, ironías del presente, Mientras más de 6 millones de venezolanos emprendieron una diáspora dolorosa por el mundo, Maduro solo estaba preocupado por un flamante con nacional, el más valioso de los inmigrantes. Aislado en medio del Atlántico Ahí ustedes podrán sacar su propia conclusión Miraflores intentó por todos los medios frenar el avión que llevaría al proveedor y funcionario estatal hasta Florida Colocando al colombiano frente a fiscales norteamericanos La tensión ha crecido a tal punto que las conversaciones en México podrían naufragar Así están exponiéndolo en las últimas horas tanto el chavismo como su principal interlocutor, vocero y socio en la mesa de diálogo Rusia. Incluso en medio del desespero del dictador Maduro propusieron a Alex Sack como delegado en los diálogos que se realizan en México, algo que la oposición rechazó. Rotundamente, El primero que advirtió sobre la extradición del presunto testarreferro de a los Estados Unidos lo hizo mediante un comunicado firmado por uno de sus portavoces, María Zaharova. Ahí muestran la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, el cual constituye una amenaza al diálogo, lo que está pasando en México. Días después, en una extraña parábola, señalaron que no querían condicionar las negociaciones en la postura de Rusia. Pero, más sin embargo, no quieren cuestionar, pero amenazan con hacer echar abajo el diálogo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Vladimir Putin, en una clara y explícita, explícita presión, no solo a Cabo Verde, sino a quienes se sientan en la mesa mexicana, explicó, consideramos que el enjuiciamiento penal de Alex Saab, quien tiene estatus diplomático y realizado una misión humanitaria, tiene motivaciones netamente políticas. ¿Quiere que les diga una cosa? Eso porque Francisco está vivo. Porque si no estuviera mucho, no estuviera Francisco, dirían que él era el Papa designado por Caracas para visitar el mundo entero. De acuerdo a los informes, la familia de Zap, el empresario de Pandora. Está erradicada en Rusia. ¿Por qué tiene tanto.? Porque tiene, aquí salen unas preguntas claves. ¿Por qué tiene tanto interés el Kremlin en que Ale SAP no pise suelo norteamericano? ¿Qué teme que se conozca? ¿Quizás se corra el velo cuando finalmente aterrice en Florida? Buena pregunta. Y la respuesta las vamos a encontrar aquí en este mismo canal. Baltasar Garzón, abogado de SAP, compartió la misma línea de pensamiento que la diplomacia rusa. rusa. La decisión judicial sobre la extradición, dijo, puede incidir negativa México, negativamente en México. Es encomiable como el magistrado multiplica sus horas de trabajo para defender al chavismo. Han recurrido hasta lo imposible para evitar su extradición. Primero, que funcionario, después que iba a recoger vacunas para contrarrestar el COVID en Venezuela, luego de que estaba gravemente enfermo, recurrieron al más alto tribunal para declarar y legar su detención, su más reciente maniobra y además de desesperada ocurrió el pasado martes cuando sorpresivamente quisieron sumar al hombre de negocios recluido en la isla africana a las negociaciones con la oposición venezolana Anuncio que hizo Jorge Rodríguez el más importante delegado chavista en la Ciudad de México argumenta lo mismo que los abogados de SAP que es un diplomático y que además lo propondrá a Noruega, Rusia y a los Países Bajos el nuevo nombre, el de Alessandro. Algo similar hicieron en Colombia, ustedes se acuerdan, eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de FARC, cuando estaban tratando de hacer la negociación, le propusieron a Juan Manuel Santos que querían que nombraban a Simón Trinidad, detenido en Estados Unidos, como negociador de Cuba. No pasó absolutamente nada porque eso no lo van a hacer. Están jugándose todas las cartas, obviamente no muy claras, la presión aumentó cuando en Caracas el fiscal general del régimen anunció que se ha abierto una investigación contra Juan Guaidó, presidente encargado y máxima figura de la oposición por traición a la patria. Uy, esa palabra me suena conocida por allá en Cuba, me suena conocida por allá en... Nicaragua y también por, allá, por esos lados de Bolivia. Traición a la patria. Vuelve a salir el títere de Maduro el fiscal Tarek William Sale, el cual dijo que además la causa tiene relación con usurpación de funciones, conspiración, hurto calificativo de activos y asociación para delinquir pocos delitos que harán afuera del código penal criminal de Venezuela. Ellos saben que de llevar a cabo la detención de Guaidó acabarían con los diálogos de México porque uno de los principales puntos que se debaten allí es justamente la liberación de todos los presos políticos el artículo 261 de acuerdo al foro penal una organización que denuncia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro ¿Se animaría el chavismo a cruzar esa línea roja delgada que sería la detención de Guaidó ante los ojos del mundo? Les voy a decir un secreto aquí para Entrenos. Finalizaría el año 2021. Muy feliz Venezuela porque finalizaría sin Maduro y sin poco de bandidos que están en este momento gobernando. Ahí les dejo para que lo piensen. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.